no tenemos los medios para que el vigilante pueda estar en mejores condiciones eso ya es un trabajo que hay que ir este, ajustando que hay que ir afinando ¿no? creo que nosotros como ciudadanos vamos a colaborar para que eso también mejore ¿no? sugiriendo, dando aportes porque creo que es nuestra labor ¿no? de vigilar como ciudadanos y pucha, lograr que esto pues mejore ¿no? ha mejorado, sí notablemente, el cambio que tenemos aquí es increíble de lo que nosotros en su momento pudimos observar eh, según lo que nos comentan los amigos este, de la gerencia de cultura eh, esto es básicamente un área administrativa ¿no? eh, por sus características eh, del espacio eh, no encontramos elementos similares a los que vimos allá en Palomino ¿no? claro, la teoría constructiva es la misma corresponde al mismo periodo, pero la función no es una función tanto ligado a un aspecto de religioso, de culto, sino más a un aspecto de tipo administrativo. Eh, como ustedes observan, esta área ya está trabajada, es, es, es, es un acondicionamiento que eh, los que hemos visitado esto en su momento, pues eh, las condiciones eran deplorables, ¿no? totalmente deplorables. Tenemos hacia el otro lado también un área que, que todavía... Eh, tiene que seguirse trabajando eh, si observamos hasta este este muro que está aquí continúa hacia el otro lado porque está al fondo es el desmonte pero hacia el lado izquierdo también encontramos arquitectura que tendría que, que trabajarse. ¿no? recordemos que ahí está la pared de corpus 2 de la distancia que tenemos entre el Corpus 1 y el Corpus 2 es sí, infinita, ¿no? Hay una, hay una relación entre ambos, entre ambos. Eh, En su momento esto estuvo cercado. Observa, miren. hay una base de concreto, hay una puerta de, de fierro de los años 50, como decía don Raúl. Eh, poquito a poco se fue depredando el cerco, desapareciendo, y obviamente ahora puesta apuesta por un cerco vivo, no, muy similar al de palomino, pero eso tarda su tiempo también. Porque, como comprenden ustedes, eso es algo que hay el sembrado, el mantenimiento, el crecimiento de las plantitas, que tiene su, su tiempo para elevar un toque diferente a a cómo está en este eh, Información, obviamente, producto de la investigación, tendremos más información. Esperemos que este sea un espacio donde las personas puedan también tener las suficientes referencias para, para hacer una caminata de manera autónoma y es todo una mirada de cómo articular esta ruta. ¿no? Hemos comenzado en Santa Rosa, hemos seguido Palomino, Corpus 2, Corpus 1 y ahora lo que vamos a ir, ir es a Potosí, que es otro tipo de arquitectura. Recuerden bien.